Vamos a explorar el sistema más en detalle, para poder navegar por TEA sin problemas, llegando a los extremos más peligrosos y poder enfrentarlos. Para poder llevar a cabo las escenas más heroicas que podamos, el juego nos ofrece el sistema de aumentos. Si bien ya lo vimos en el video de introducción, hoy vamos a charlar sobre cómo aplicarlo. Primero tenemos que identificar qué tipo de secuencia van a llevar a cabo los personajes. Hay dos, de acción o dramática. Las secuencias de acción son en las que la salud del personaje está en juego. Tiene que cruzar espadas con un villano, abordar un barco o escapar por un puente colgante de un montón de caníbales. ¿Qué es? En esencia, el tiempo apremia, y cada segundo cuenta. Las escenas dramáticas, en cambio, tienden a generar tensión, o hay que ser cuidadosos porque alguien puede descubrir nuestras verdaderas intenciones. Debido a esto, las acciones suelen tomar más tiempo. Empecemos por la secuencia dramática. Primero, el enfoque. Acá el DM introduce la escena en la que los personajes se van a ver involucrados, dando detalles sobre el contexto para saber cómo van a interactuar con él. Y los jugadores van a tener que decir en qué se va a enfocar su personaje durante toda esta escena. Luego, el DM les va a decir qué dados van a tener que tirar Por ejemplo, el DM estableció que los personajes van a estar en una fiesta en el palacio más elegante de todo Montaigne Va a haber muchos nobles y miembros del ejército Y entonces va a ser una escena dramática Los jugadores tienen un montón de cosas para hacer, pero principalmente tiene que evitar un desastre político que se está por gestar Uno de los jugadores decide interactuar con los nobles para convencerlos de que le cuenten sus secretos el DM entonces le responde que eso es don aire más convencer. Después, todos los jugadores declaran sus enfoques y a cada uno se le asigna una tirada. Lo que sigue es que se tiren los dados y se anoten los aumentos. Y en las secuencias dramáticas no hay un orden estricto de cómo se resuelven las cosas o quién va primero o quién va después. Esto va a ser a discreción del DM. Lo importante es que las acciones de los jugadores les van a costar aumentos, de los que ya sacaron en los dados. Y esto lo pueden usar para acciones, para consecuencias, para oportunidades o para cualquier otra cosa. Por ejemplo, en la tirada anterior de Donaire más convencer, nuestro jugador sacó 4 aumentos y estuvo charlando con los nobles del lugar. Puede gastar un aumento para que uno le cuente el secreto que esté relacionado con lo que están buscando y los otros tres aumentos los puede ir gastando en el resto de la escena como quiera. Si alguien se queda sin aumentos, puede seguir interactuando en la escena, pero no se va a poder beneficiar de las cosas que trae. Así que si quiere ser discreto, va a ser súper complicado. En cuanto a las secuencias de acción, es similar. Primero el enfoque. El DM establece la escena. Cada jugador declara en qué se va a enfocar y después reúne los dados que necesita tirar Debido a que estamos en una secuencia de acción los enfoques van a estar relacionados con lo inmediato Por ejemplo, en el patio del castillo uno de los nobles está retando duelo a cualquier persona que quiera luchar contra su guardaespaldas y uno de los jugadores se vio interesado Después de declarar acciones el jugador dice que se va a enfocar en pelear y su primera acción va a ser usar su característico juego de pies para engañar a su oponente y que baje la guardia entonces el DM le dice Eso es maña más armas Lo que sigue en la secuencia de acción es que el DM Tiene que establecer las oportunidades Y las consecuencias del lugar Así el jugador tiene que saber con qué va a tener que lidiar O qué va a tener que aprovechar Después de esto se tiran los dados Y se anotan cuántos aumentos tiene cada uno y ahora lo divertido, la persona con más aumentos toma la primera acción. Para tomar una acción, superar una consecuencia o aprovechar una oportunidad, va a tener que gastar aumentos. Va a poder gastar todos los aumentos que quiera durante su turno. Luego le toca a la siguiente persona con más aumentos. Y así, y así, y así. Si en algún momento hay empate entre dos jugadores con cantidad de aumentos, entre ellos deciden quién va primero, pero si en algún momento empatan con un villano, el villano gana el empate. Cuando ya nadie tiene aumentos, se termina la ronda. Y tal vez la escena. Pero eso va a quedar a discreción del DM Si no es así, se vuelve a repetir el ciclo Hay formas de modificar los aumentos y las tiradas La primera es con estilo Cuando un jugador declara su enfoque y describe su acción de una manera copada con floritura y colores y demás puede ganar dados adicionales a la tirada para modificar aumentos está la presión. Si un personaje le aplica presión al otro, este va a tener que actuar según lo que dijo este personaje, o gastar un aumento adicional para poder ignorar este efecto. Muy útil para la interrogación, para convencer, para engañar o cosas así. Siguen los puntos de héroe, que son una suerte de comodín. Se pueden conseguir de varias maneras y sirven para un montón de cosas, todas para beneficiar a los personajes. Las ventajas, por ejemplo, se activan con un punto de héroe. Y finalmente tenemos la reserva de peligro. Estos son puntos que tiene el DM y se usan todos con el villano. Vendrían a ser como la contrapartida de los puntos de héroe, así que tengan cuidado. Este sistema a mí me encanta. En vez de una tirada por acción, hay una tirada por escena. Este te genera un presupuesto para las acciones y vas gastando de ahí. Está buenísimo, siento que va a generar más fluidez porque va a ser todo más cinemático. La pregunta del día para ustedes es, ¿qué les parece el juego hasta ahora? ¿Lo jugarían en su mesa? Dejen la respuesta en los comentarios que los vamos a estar leyendo. Si les gustó el video, déjenlo un like. La semana que viene vamos a seguir explorando séptimo Mar, así que suscríbanse al canal para no perdérselo. Recuerden que si quieren vernos jugar, lo pueden hacer todos los martes a las 7 de la tarde argentina en nuestro canal de Twitch. Nos vemos en el próximo video.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 secreciones corporales normales de vestir <risa> humano Vos sos una estrella, León <risa> Ay, voy ¿Para qué quiero bolsillo guardar la pipa? Ah, oh, bueno ¿Por qué tenés bolsillos acá adentro? un ¿Vale, bueno, ten Tener bolsillos de ahí adentro sería... Depende Porque depende cómo están tus mangas Porque si vos... Si los bolsillos están así y vos bajas el brazo, se te cae todo. Claro, no, no. Deberían estar al revés. Claro, no, y es re para sacar después. O deberían tener un cierre, para que yo me voy a mover. Y hago así, y hago toda esa estupidez Te van a pesar. A hacer <risa> te van a pesar y no vas a poder hacer. Sí, no te van a hacer eso. Va a estar ahí las llaves, el celular. No se van a la otra dimensión loca las cosas que te. Voy. Pará. <risa> Yo también. Voy. Para, los <risa>